La denuncia fue hecha este miércoles por el joven Aníbal Alfredo Payano Burgos, quien asegura que fue apresado por quema de neumáticos en el municipio de Tenares y, además, agrega que le colocaron droga y fue golpeado mientras se encontraba detenido en el destacamento policial de la ciudad. Fue de la lucha que había en la huelga, estamos tomando con Tenares. Yo a los y por buscaron que me, me que yo estaba tomando Ayer me buscaron y en el destacamento de este y me pusieron droga. Eh. ¿Ok, ¿tú, ¿Tú denuncias que te pusieron droga? Sí. No eso de los golpes que me le dieron, la droga que le pusieron. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.